Hola chicos, buenas tardes. Eh, quiero mostraros eh, las dos obras, mi obra y la obra de, de eh, Nico. Eh, arriba no he podido trabajar con mucha prisa, la verdad es que me encuentro tan ocupado con tanto trabajo. Pero bueno, he podido terminar más o menos un lado con la, la baldosa, eh, el lado de, de la mesa y luego voy a terminar la otra parte todavía estamos en obras pero bueno se, se puede apreciar un poco lo que hemos hecho entonces aquí eh, ayer terminé la última parte la esquina entonces todo esto ya está está con baldosa y Cintia me está haciendo la lechada. La lechada es, es poner, eh, llenar los huecos. Entonces eh, ya tiene mucho trabajo que hacer. El próximo eh, trabajo es hacer las escaleras. ¿vale? Que no, Yo no creo que, que supongan mucho trabajo. Pero bueno, las escaleras. Luego, al terminar las escaleras, mira, todo esto es lo que estamos en obras vale eh, y luego hago la, la parte de aquí que tampoco es tan difícil la parte de la mesa y las sillas y todas las formas que tuve que cortar sí sí era era más difícil vale entonces esa es esa es la obra eh, de arriba y vamos a ver la obra de abajo como siempre hace mucho viento, muy difícil grabar afuera con el viento, que hace? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahora ya se puede apreciar eh, todo. Ha hecho un gran trabajo Nico, eh. es, es un, la estructura es mucho más bonita eh, de lo que pensaba yo que iba a ser entonces estoy estamos muy, muy contentos con, con esto eh, han, han surgido unos problemas ¿eh? no ha sido fácil pero bueno lo, lo ha conseguido y ahora solo queda un día más para, para colocar todo eh, nico está con, con la poniendo los cables y tiene que bueno, el cable corre eh, por el muro hasta y, y tiene que cortar un canal un, eh, una zanja se dice en, en el hormigón para pasar pasarlo allí y luego por dentro la por dentro tenemos la a ver, vamos a poner la luz la cosa aquí que es eso no sé cómo se llama y él, él lo ha dicho mil veces pero no no no se me queda en la mente y entonces mañana va a venir a terminar todo eso y luego lo vamos a enchufar a, a la red y, y también producir para la casa entonces qué bien qué bien eh, ha sido un, un proyecto la verdad ha sido un proyecto de, de muchos meses, ¿eh? Ya eh, hemos estado hablando y planeando esto desde abril de este año. Así que ya, toca terminarlo y luego empezar a producir bien, durante el verano. Es el mejor, el mejor momento de producir luz, ¿no? Entonces, muy bien. Estamos contentos y, y vamos a poder aparcar el coche debajo de allí el coche chiquitito durante el invierno también que viene y también para estar con sillas y, y, y no estar al sol entonces todo bien chicos nos eh, vemos las, la semana que viene supongo